Hola Fruitu Family, bienvenidos a mi canal y si no me conoces Aquí tienes mi Instagram ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer Que ya lo veréis en el título Es la presentación de una cosilla así muy preciosa Que tenemos nosotros Bueno, que sí, que no me enrollo más Porque ya lo estoy viendo en el título y No tiene sentido que os lo explique Porque se me ve muy fácilmente Así que, para empezar Obviamente falta alguien en esta silla Que serían mis vídeos Si no doy una palmada Cuando hay una persona nueva en el canal Bueno, esta no está nueva, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar Porque como ya es un pase de oro esa persona Persona porque ya he estado en muchas veces vamos a hacerlo con un con un escupitajo que no mal bueno pues aquí bueno. tenemos a nuestra persona favorita del canal porque mm. yo sé que es vuestra también persona favorita y pues obviamente está en mi canal me va a ayudar a mí a hacer este vídeo de una manera más divertida y bonita Y, amena. y vamos ya con el vídeo porque es que si no nos enrollamos bueno, hay, hay mucho contenido que enseñar Vamos a empezar trayendo con nosotros a la protagonista de este vídeo Y ya a partir de ahí pues os explicamos ya todos los puntitos que os tenemos que enseñar Cosita cazada Qué sí, bueno Cosida. Aquí tenemos a la protagonista de este vídeo mm. <risas> Miradla que guapa es no sale. Se llama Luna, obviamente. ¿Cómo se iba a llamar si no? Mirad qué preciosa es. ¿eh? Mirad, tiene un ojo azul y el otro marrón. No es negro, es marrón. Para las dudas, se llama hetero. Heterocromia. Heterocromia Estamos equivocados, a lo mejor os dejaré por aquí ¿Cómo se llama el tener un ojo de cada color? Hay gente que piensa que eso es algo anormal Pero en los perros sobre todo sí que es normal De hecho hay personas que lo tienen Nos gusta bastante porque ya sabéis que él tiene los ojos azules Yo tengo los ojos marrones Entonces es como que es un ojo de cada uno De hecho tenemos pensado es hacernos un fotón oh, de Vale, ya está, ya está, ya está Adiós Luna ya está Chicos ya está Explica tú qué pasó con el nombre Pues el nombre al principio se iba a llamar Copo De hecho se llamó Copo Se llamó Copo durante las primeras horas Se llamaba Copo debido a que todos sus peluches se llamaban Copo Porque ella quería tener un perro llamado Copo Y todos estos, mis peluches de husky que me regalaba él Era el grande se llamaba Copo El pequeño Copito Y dije sí cuando tengamos un husky de verdad se va a llamar Copo Hasta que yo le dije A ver, Copo en una chica me suena un poco... O sea, al principio los dos pensábamos, bueno, Copo en plan, llamábamos Copo. Luego dijimos Luna puede ser un bonito nombre. Además de que es algo que nos representa a nosotros, como ya sabréis. Otra cosa que queríamos decir es que la presentamos, os sea, hacemos un vídeo especial de presentación más la reacción de nuestros compañeros, nuestros compañeros de piso no tenían ni idea de que la íbamos a coger, ni siquiera nosotros. Pero por eso la reacción de nuestros compañeros más la presentación porque nos parece algo importante para anunciar en el canal debido a que si me seguís de hace mucho tiempo y a él también sabréis que os gustan mucho los huskies. Yo estaba obsesionada, él no, pero yo sí. Y a mí me encantaba se me metía todo el día publicando cosas de haskis y todo. Y sabía que algún día iba a tener uno. Pero no sabía que ya. Nació el 15 de septiembre. Es un cachorrín. La cogimos el 6 de enero, que era el día de reyes. No sabíamos que sí, le íbamos a cogerla. nada, ni nada. Simplemente nosotros nos arreglamos para irnos a hacernos una sesión: mochila, cámara, patinetes. No sé cómo. Acabamos en un sitio donde había un husky Pero no sabíamos que había un Simplemente entramos a ver a todos los perritos que habían ahí. Y de repente ahí estaba Luna con su hermanita. Mirándonos. Teniéndonos mucho miedo. Nos dijo la chica: si queréis, os la saco. Yo no, no, no, que no me la quiero llevar, no me la quiero llevar, no me la quiero llevar, no me la quiero llevar, no, no. Os dejaremos por aquí unos vídeos de cuando nos la dieron un ratillo así para estar con ella, no sé qué. Hasta que al final, pues eso que decidimos cogerla y ya está. Nos la llevamos eh, los patines doblados, metidos en el transporte y ella metida transporte? en el transportín. Y ya nos llegamos a casa, y justo me acuerdo que eran las 3 menos 10. Yo tenía las uñas a las 3, comí algo súper rápido, no pude estar con ella. Y las primeras estando en casa que vamos así. fue en un rincón así si sí, estuvo así con él y hasta todavía no estaban ni Aitor ni Álvaro porque estaban los dos en Alicante todavía por eso grabamos la reacción después llevamos los dos solos a casa en plan con ella la sacábamos bueno estáis viendo aquí vídeos ella estaba súper súper súper asustada muy, muy asustada, asustada muy pequeñita aunque parezca grande en los vídeos es muy pequeña cuando la ponemos al lado nuestro. y bueno pues eso a partir de ahí ya pues le empezamos a comprar todo porque no tenía nada o sea menos mal que nuestro suelo bueno? es blandito y dormía genial y yo decía como no, que en la cama antes de dormir o sea, Claro, la cama, primera noche durmió en nuestra cama Pero ya tiene su camita al lado de la nuestra Está justo ahí Otra cosa, un detalle que siempre nos decís Que al nosotros tener esta vida de manejarnos En las redes sociales y tal, que tenemos eventos Que no sé qué y que tal cual, pues ¿Dónde la vamos a dejar? Tenemos muchos viajes que no se va a poder Venir con nosotros, sabemos todo pero lo bueno, que puede llevar Quédate el peine aquí porque ¿Por qué Me no bien, tío no, no, no, es que... <risa> <risa> Está pidiendo la seriedad del vídeo que lo sabemos, sabemos todo lo que conlleva tener a una perrita Y tenemos amigos o si no hay hoteles de perros Cualquier sitio Nuestro familiar puede venir a cuidarla Que no pasa nada, que lo tenemos todo pensado, hablado Y no os preocupéis porque somos cuatro personas en esta casa De las cuales una no se dedica al mundo este de las redes sociales De tener que ir de un lado para otro todo el rato Para que os quedéis tranquilos que No os preocupéis de que Sabemos de sobre la responsabilidad que es tener un perrito Sobre todo tener este tipo de perrito que es una raza un tanto activa Y necesita mucho tiempo y muchos cuidados y muchas cosas que nosotros sabemos que le podemos dar Que no pasa absolutamente no nada. Pasa nada Respecto a lo de que es algo que ya tenemos pensado Que no fue ir y Ay, vale, ya lo vamos a tener No, nosotros, como un mes antes Yo me acuerdo que me puse hasta a llorar Le dije a Rose, ¿a ti te importaría tener un perrito en casa? Y dijo, no, a mí me encantaría, la verdad que un perro Te pues da maravilla. la vida, o sea, te da la vida cuando llegas Cuando te levantas y te despiertas Cuando lo ves correteando, cuando... cuando... Te da la vida Escuchas el... En el suelo, y al decir eso, Lara se puso a llorar, imaginándoselo. Yo me puse a llorar porque yo estaba de mi peluche, con copo, pero encima de la cama, así tira Y entonces fue cuando dijimos: Tal, es que ahora que estamos así, ahora que no lo podemos permitir, que no sé qué, no sé cuánto, la casa, que antes sabéis que yo no lo tenía en mi casa porque mi madre Está alérgica a los, a los a los perros, porque yo misma era alérgica a los perros, pero es una alergia que por arte de magia bueno. se me ha curado. Así que, pues, otra alegría más que me di: Teníamos el sí de Rose y pues faltaba el de Álvaro, pero eso pasó hace un mes, o sea, sí. y ya no volvimos a saber nada. Así que, bueno, pues surgió. El día 3 de febrero le ponen la vacuna, la última, ya podrá salir a la calle bueno, tenemos que esperar una semana más y ya podrá salir a la calle Una última cosa que queríamos deciros antes de que ya veáis las reacciones de los compis, es que... Muchísimas gracias por el apoyo que nos estáis dando Muchísimas ya que cada historia gracias. que subimos, tanto en su cuenta como en nuestra ¿Tiene cuenta particular... Como en nuestras cuentas particulares Podéis, o sea, siempre nos apoyáis Dándonos un consejo Cualquier cosa, una crítica constructiva Para mejorar, siempre estáis ahí Para la mínima cosa, pero siempre para bien Nunca lo hacéis para criticar, ni para mal Entonces, muchísimas gracias porque nos ayudáis Un montón en el tema de, pues, recomendarnos Por ejemplo, esos productos Te quito aquí Así que eso, que os lo agradecemos un montón y ojalá sigáis haciéndolo porque nos ayudáis un montón, un montón, de verdad. Sobre todo, nos comemos muchos tutoriales, por ejemplo, para el primer de Así que ya lo veréis todo. De hecho, ya le hemos bañado por primera vez. Es el siguiente vídeo que este no al otro. Y por si acaso, si os lo estáis preguntando en plan, ya la habéis bañado y no tienes que hacer vacuna, uno, así que no sé cuánto. Tranquilos, teníamos el permiso del veterinario. En el vídeo del baño ya lo explicaremos y no nos enrollamos más. Nos dejamos con las reacciones. Espero que os haya gustado. Os hemos explicado todo lo que teníamos que explicar sobre la lunita. Las reacciones son tanto por videollamada, las primeras más luego en persona y os dejamos las reacciones de 3, 2, 1 y aquí estoy yo para interrumpir. Esto iban a ser videollamadas Nosotros lo que hicimos fue poner la cámara encima de una mesa Grabando lo que era el sonido Porque cuando grabas pantalla en iPhone Que yo sepa cuando estás en videollamada No se graba lo que es el sonido de la videollamada ¿Qué pasa? Que a Joel le han robado el móvil Simplemente es para avisaros Porque como hicimos la videollamada desde su móvil La captura de pantalla en vídeo estaba en su móvil Yo editando el vídeo no se la había pedido Porque no había llegado a la parte donde la necesitaba Todo es un desastre Y pues no hay manera de recuperar los datos No hay forma, ¿vale? Se lo hemos intentado todo Así que os podéis. Escucharéis las reacciones de ellos. A lo mejor en algún momento se ve la cara de ellos de que yo enfoque a la perrita. Voy a dejar igualmente esas tomas porque creo que está guay la reacción. Imaginaros las caras de ellos, pero bueno, las reacciones en persona sí que las tengo grabadas y sí que tengo todos los clips. Así que nada, eso. Os dejo con la video llamada. Van a nuestros compis. Vamos a decirles. ¿Qué decimos? La cabeza de ¿Qué pasa, Ted? Escúchame, que nos hemos perdido, loco. Ya, pero. No, no, no te he preguntado. Vale, y no el de, no Maps? ¿Qué ha la cabeza. te he preguntado. La cabeza de Pando. ¿Qué? Nada, ahora cuando se conecte lo decimos. ¿Qué? madre mía, malo. Tío, vale. no se conecta, voy a, voy a llamarle con mi móvil. Pétale el WhatsApp. Joder, a ver si se conecta ya, tío. ¿Se lo llamamos a Hitor y después a Álvaro? No sé, tío. Sí. Vale, pues a ver, la cabeza de Pando. Es que había un pequeño problemilla técnico cuando vino Lidia el otro día. Empezamos a hacer los tontos y al final, <risa> mirar cómo acabó. Espera, me está llamando Álvaro por llamadas, espera, vamos a hacer una cosa. Lo no meto, lo no meto, espérate. No digas nada, ¿vale? Sí, Álvaro sí. Bro, a ver, el otro día vino Lidia a casa. Estuvimos con la cabeza de Pando haciendo TikToks y tal. ¿Tú de dónde conseguiste esa cabeza? Bro, me la hicieron a mano y me costó una pasta. Júramelo. Vale, mira, mira, mira la cómo cabeza. se ha quedado No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no quiero verlo ¡Ah, yo qué he Bro, que esto es grande No sabéis la que sale, la que se va a liar con eso Cómo se cae por todo, cómo se mete el sofá A ver, a ver, a ver, a ver, no quiero tocarlo ¡Madre mía, tú qué le pasa en el ojo! ¿Qué tiene uno de cada color? ¡Madre mía, vaya so... ¿Qué os ha parecido entonces? Está muy guapo, tío lo que pasa. Escúchame, tío, es que me sentía ya sola, eh. Ya tanto chico, tanto chico, ya. Lo que pasa es que ladra raro. Mira, escucharla. Voy a ponerme al lado para que veáis el tamaño. Pero ya veréis cómo se asusta. Mira, mira, mira, mira cómo se asusta, mira. No, no, no hagas eso que se va a mear encima, eh. ¡Se ¡Luna! ¡Luna! ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡Tiene miedo! Se esconde en ti Eso es muy bueno ¡Dios! Con cuidado ¡Raúl! ¿Cómo estás? ¡Un merdito! ¡Hola Raúl! cómo estás un bonito. hola raúl raúl huele? ¡Raúl! ¡Qué suave! ¡Mira! Mira. ¿Puedes hacer esto? Puedes ser. Mira, a ver. ¡Venga, junto! ¡Ay, bonita! ¡Ah, ¡Ah ¡Joder, Luna. Luna. ¡Luna! ¡Luna! ¡Luna! ¡Luna! ¡Luna! ¡Dejala, ¡Ah, monita! ¡Ah, monita! ¡Ah, monita! ¡Ah, no, ¿Está chupando la cara? Sí. No puede ser. No puede ser. A mí no me chupa. Sí, Se sí. lo sí. está poniendo las botas, ¿eh? ¿Por qué? me chupa la cara? Sí. Ay, soy Mira, tío, qué puto madre. ¿Qué se ha ¿Loco? ¿Qué con ella! ¿Qué loco? Bueno chicos, esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Que le hayáis dado mucho amor Y que le deis un buen like si os like. ha gustado Ya sabéis que los podéis dejar en comentarios ¡Adiós! Si tenemos algún aunque en este vídeo no habréis visto nada, ah. y ya, está, pues que, ya está. Que esperamos que, que os haya gustado sí, y nos vemos, y en, el nos vemos video. en el siguiente vídeo.